Puerto Rico, muchas felicidades a todos esos padres maravillosos y sus familias de parte de todos en Lotería Electrónica y WIPR. Les habla Ulises Rodríguez hoy sábado 18 de junio de 2022, donde estaremos celebrando los sorteos de noche de Pega 2, Pega 3.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 Pero esto no termina ahí. Para el próximo lunes, Loto Cash cuenta con un premio de 1.660.000 dólares y la doble revancha que tiene 500.000 dólares. ¿Sabías que el nuevo instantáneo de Monopoly te puede llevar a Las Vegas? Pues baje el app de Lotería Electrónica y regístrate porque además de los 50.000 que puedes ganar con este cartón, también se sortearán 200 premios adicionales. Pide tu instantáneo Monopoly hoy mismo y descarga tu aplicación BOM para que sigas ganando con Lotería Electrónica.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 Y pasamos para Pega 3, favorito de muchos, busque su boleto. Mucha suerte. Primer número es el 2. Repito, el 2. Segundo número es el 5. Repito, el 5. Y tercer número. ...es el número 9, repito el 9... ...el número ganador de Pega 3 de esta noche es el 259... ...el 259... ...y concluimos con el Pega 4... ...mucha suerte, boleto en mano a todos los jugadores de Pega 4... ...que ya pronto sabremos los números ganadores... ...primer número... ...es el 2, repito el 2... ...segundo número... ...es el número 3, repito el 3... Tercer número es el 3, repite el 3. Y cuarto número es el 1, repito el número 1. El número ganador de Pega 4 de esta noche es el 2331, el 2331. Muchas felicidades a todos los ganadores de los sorteos de hoy. Para más información visita el enlace de nuestra página web loteriasdepuertorico.pr.gov. Esperamos que sigas disfrutando de un fin de semana de padres y a pasarla bien con la familia y los amigos. Nos vemos el lunes a las 2 de la tarde. Buenas noches. Gracias por sintonizar los sorteos de la Lotería Electrónica.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 Rápido en la carrera se va Felipe Quiñones. En un movimiento bonito. Le dieron falta personal. Va al área del tiro libre. Felipe Quiñones cacando la ofensiva de Puerto Rico con 11 puntos. Y, el, y 100% de la línea de, de tiro libre. De 3-3. Así que vamos si consigue estos próximos dos intentos. El cantazo fue duro. Ah, cobrando aliento para ir al área del tiro libre. Pero cuando tú estás ahí, quien te saque con ese juego? Bueno. Consigue su cuarto. En su cuarto intento, eh, Felipe Quiñones. 12 puntos por ahí. Ah, buscar a buscar la jugada buena, tienen que ser los dos. Restando 6 con 22, respira profundo. El segundo la hizo llorar. 43 a 13 en Puerto Rico. 44 a 13 corrido con 6.22 por jugarse. Y sigue la presión del equipo de Puerto Rico. Le cambian a.